Si yo sigo conectado Ahora tú chas pero no veo tú, te extraño Tus historias de Instagram todavía guardo para ver tu cara y recordar lo bien que estamos O estábamos, Es solo sé Que no se vuelva a amar como aquella vez Primera sensación, recorrer su piel Y si te veo me pierdo en tu sed Nena Quiere volver, nena. Si te veo, me vuelvo a perder, nena. Como vos, no hay otra que pueda encajar en tu perfil, mujer. Solo dime si todavía quiere volver. Si quiere volver, nena, te paso a buscar en cinco. Prendemos la fogata y vino bajo un techito. Estoy dispuesto a doblegar las puerta, son mi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 el que más te añora, por las noches prendo felicidad a cualquier hora Calma mi a buscarte y vos una señora, algo que enamora Cuando yo te veía pasar, algo por destacar, es que tu mirada Se volvió algo especial, en la foto que está, Dímelo en esos ojos Nena quiero más, más, más, dale, dale, tra, tra, tra, al after city De a pola y con toda la en la afuera Se juntaron todos juntos como una perrera con music. Manera, no wicked, ronda de yeah. Nena, si te veo me vuelvo a perder, nena